Nos despertamos en un parque Y nos quieren perseguir Y nos persiguen Tendremos que escapar El hombre pálido A por él A ver, aquí estamos abriendo los ojos Sí, nos acabamos de despertar Oh no ah, Me quedé dormido aquí tengo que volver a casa, dice. Pues volvamos a casa. Vale. Estamos aquí en el parque. Epa, podemos mover los columpitos. A ver, swing. Vamos a ver aquí, aquí si podemos hacer algo. A ver, seguimos. A ver. ¿Cómo nos habremos quedado dormido en un parque? Y encima, un parque tan tétrico. Esto, esto de verdad, ¿eh? Hay que tener narices. Bueno, vamos avanzando por aquí a ver. Hay una lámpara. A ver aquí este cartel que dice. Flores. Flowers. ¿Podemos entrar? Necesito. A shower una pala una pala y dónde vemos ahora una pala aquí a ver esto que parece jardín una zona jardinada y esto qué es ah, set semillas ah, está cerrado el gabinete, el, el mueble ¡Piñado! Una puta araña Asqueroso Pero espérate, nos hemos despertado en el parque y necesitamos una pala ¿Pero por qué? Pero para conseguir la pala, que tiene que estar ahí, necesitamos una llave La musiquilla estétrica, ¿eh? Aquí vamos avanzando. Basura. O sea, es solo basura. Vale. Pues bien. Ostras, que podemos entrar por el bosque. ¡Bah! Wow. Madre mía, que podemos entrar por el bosque. Vamos a seguir el camino un poco, a ver. Mira, una caseta. Otra puerta cerrada. Madre. Este es el hombre pálido. ¡Uy! ¿Que nos persigue? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Muerto! ¡Ah! Nos ha matado. Continuamos. Aquí nos despertamos otra vez. Hay un hombre pálido, pero... Pero bueno. Vamos a ir donde hemos ido antes, a ver... Dios, es tétrico de verdad, ¿eh? Y da un poquillo de angustia, ¿eh? Fof, te os digo, ¿eh? Aquí está esto, vamos aquí. Y hay que coger objetos, las Esto, pero ¿por qué no podemos cogerlo? La arañita de los cojones. Esto está cerrado. Pues vamos, vamos a intentar atravesar el, el bosque esta vez. ¡Una trampa! Me han pillado, escapando oh. ¡Dios, qué ambiente! ¡Otra trampa! ¡Está lleno de trampa! Vamos para allá ¡Uy! ¿No ha visto no? ¿No? ¿Dónde está? Está en la caseta de antes. Y la llave. El hombre pálido. este está muerto tendrá algo aquí nota 482 482 vale 482 no tenemos nada 482 para que será Puerta. necesito algo para romper estas cadenas Puf, necesitamos ya tantas cosas a ver que no esté por ahí el bicho a ver si vamos a la caseta y nos pide un código o algo aquí no hay nada vamos a saltar por encima de la caseta vamos por detrás no hay nada la pala no estará por aquí ¡Dios! ¡Eh! ¿Que nos persigues? ¡Dios! ¡Corre, Lucas! A ver si lo pillamos con una trampa... No, la hemos esquivado... ¡Joder! Eh, una maleta... cuatro ocho dos una llave la llave será para la caseta Hostia, qué guapo está esto a ver la casetita vamos Uf. A ver, las flores Estaba más adelante la caseta Que estaba por ahí Dios, qué lejos está la caseta ¿Dónde está la caseta? La pala Y que está ahí, vamos a ver 482 ya está usado para que ir al, al jardín. Vamos, Dios, que juego más guapo. Los gráficos, bueno, del estilo, pero... Del estilo estos antiguos, pero bueno. Fuera. Fuera. Otra llave. Pero y la pala. Aquí. Vamos a quitar toda la mierda esta. No hay más mierda. Vamos a coger la otra llavecita. Esto. Esto es lo que necesitamos para salir por la puerta. A ver, ¿no está el bicho aquí? Vale. Y ahora, ¿dónde coño estaba la puerta? ¿Para acá. El hombre. ¿Dónde estaba la puerta para salir? Dios, me falta nada más eso, creo. Vamos. Después de la basura, aquí, oh, uh. yuhu, hemos escapado del hombre pálido. Bien, toma, juega. Ah, oh, sí, lo hemos pasado. Oh. Pensé que no lo había grabado. Bien, vamos a ver si vemos al hombre pálido a ver qué hace. Vamos a ponerlo en pesadilla Solo para ver qué hace el hombre pálido. ¡Uf! Dios, pesadilla. Mira la niebla como sube. Estoy lleno de más trampas A ver, el hombre pálido ¿Por donde está? ¡Hombre pálido! Coño, antes no salía Salía en cada momento Y ahora viene, no, no aparece Joder, es que me ha puesto nervioso el juego Mira, hay trampas por todos los sitios Esta es la diferencia A ver, opa. Escapando, claro Te quedas parado un rato Y no se ve tanto, o sea, el nivel de dificultad es por eso. Pero vamos a ver el hombre pálido, a ver cómo nos persigue, cómo nos pilla. Pues vamos, ni acaso he hecho, míralo. ¡Ah! ¡Dios! Bueno, buenísimo, el juego es buenísimo. Eh, le voy a poner un 9 sobre 10, por, por no ponerle un 9 y medio. Buenísimo, así que una pasada. Vamos. Así que bueno, les recuerdo que, que, aparte del canal de miedo, tengo otro de juegos retro que se llama Ya no juego más retro. Si le ha gustado, denle like y nos vemos en un próximo juego. ¡Hasta la próxima!